El diálogo político entre el Parlamento y la Cámara chilena y el Parlamento chino, la Asamblea de China, tiene como objetivo en el marco de ser China el principal socio comercial de Chile, en el marco de haber sido a su vez eh, desde el año 70 un eh, país que ha ...entendido los procesos políticos internos del país... ...que ha señalado a Chile como un socio estratégico... ...y en el marco de haber sido Chile también el primero... ...en reconocer los avances de China eh, en, en, en la libertad de comercio... ...en la Organización Internacional de Comercio... ...como también eh, en el acuerdo de, o en el Tratado de Libre Comercio... ...que este, establecimos hace ya algunos años como también eh, en lo que va a ser la reunión de la PEC este año con los países del Asia-Pacífico y el intercambio de visitas eh, que ha habido de los jefes de Estado eh, pone a China sin duda eh, en un socio privilegiado que debe de fomentar y buscar nuevos caminos de acuerdo de entendimiento que vayan más allá de ser el primer socio comercial fundamentalmente por las eh, ventas de cobre. Y ahí está el desafío, en cómo vamos abriendo nuevos puntos de intercambio, cómo vamos estableciendo una cooperación que trascienda más allá de la exportación de commodities o de materias primas y vamos evolucionando hacia productos con mayor valor agregado, cómo nos abrimos en el campo de la cultura, en el campo de las becas de la educación, eh, en la promoción y venta de otros productos, por primera vez ya alcanzamos los mil millones de dólares en venta de cerezas. Tenemos que abrir mercados muy interesantes para otros productos agrícolas. Eh, se ha celebrado este año con éxito el Chile Week en China, en Shanghái, eh, que abre también nuevas oportunidades. Entonces, el diálogo político va de la mano, de lo comercial, de lo económico, de lo cultural, de lo educacional y también de lo estratégico, porque... Chile es un buen puente de proyección en las relaciones con China hacia el resto de América Latina. Y eso eh, en el programa desbozado por el presidente chino Xi Jinping de la franja y la ruta, que reproduce ¿cierto? el esquema de la ruta de la seda de Europa a Asia, tiene una proyección también intercontinental hacia América Latina que fue explicada en esta mesa de trabajo y es uno de los elementos fundamentales. un desafío también eh, el poder avanzar en las inversiones chinas en Chile que todavía son bajas, poco más de 300 millones de dólares y nos interesa mucho que eso vaya progresando y en un entendimiento y por eso yo mismo quise poner sobre la mesa eh, las dificultades que hubo eh, en el tema Corfo, Soquimich y la empresa China Tian en la compra del 24% de las acciones de Soquimich. Y hacerle entender a las autoridades chinas que Chile goza de una institucionalidad muy sólida, eh, que la hemos construido con mucho esfuerzo mucho tiempo, y por consiguiente, cualquier inversionista, chino desde luego o de otros países, sabe a las reglas del juego a que atenerse en Chile. Y este episodio de Tian con la compra de las acciones dejó en evidencia eso, porque fue una, una compra que fue. Eh, debidamente vista por la Fiscalía Nacional Económica después fue cuestionante la Contraloría General de la República después fue cuestionante el Tribunal eh, Constitucional las instancias se, se fueron pronunciando y al final eh, va a poder hacerse esa inversión eh, y eso eh, demuestra que Chile es también garantía de estabilidad eh, política, económica, social y de un margen institucional adecuado para recibir la inversión extranjera. Cuando uno mira a China con sus 1.300 millones de habitantes, cualquier provincia de China es probablemente más grande que muchos países del mundo. Y ya eh, se está haciendo un esfuerzo este año. Eh, nuestra embajada en China logró abrir una oficina comercial, entiendo de ProChile, en una provincia china. Eh, es evidente que las relaciones no son solamente con Beijing, eh, sino que también eh, China ha ido privilegiando y desarrollando eh, un eje productivo regional muy interesante que abre mercados más específicos para productos chilenos y también inversiones chinas eh, en, en el país. Descentralizar y mirar China como un país eh, que tiene un conjunto de provincias que tienen realidades distintas y que pueden ser muy bien aprovechadas y potenciadas, es un paso adecuado y se están dando ya los primeros en esa dirección. Cuando yo planteaba que no podemos mirar solamente a China como un gran comprador de materias primas, sino que tenemos que mirarlo como un socio en una visión integral, donde eh, tienen cabida todos sus aspectos. Tenemos que aumentar el número de becas para estudiantes chilenos a China y a su vez de estudiantes chinos a Chile. Eh, en la formación profesional, en posgrados, en la comprensión del idioma del chino mandarín, eh, en la eh, aceptación y conocimiento de nuevas tecnologías, en la era digital eh, y en el cambio que se está produciendo en Chile en la materia de la tecnología, de los algoritmos, abre un espacio eh, realmente eh, muy impresionante. Veíamos en estos días como eh, el centro, la universidad más importante de los Estados Unidos, MIT, invierte mil millones de dólares para preparar a sus estudiantes en todo lo que es la inteligencia artificial. China tiene en eso un desarrollo mayor que el de Chile y un país que no mira el desarrollo de la inteligencia artificial, de los algoritmos como fenómeno que está cambiando las relaciones entre los seres humanos es dar la espalda a los avances del siglo XXI y en eso tenemos mucho que hacer como también en el tema eh, cultural. La diplomacia parlamentaria eh, ha ido ganando un espacio eh, importante en las relaciones con distintos países del mundo, la conformación de grupos de amistad, eh, en este caso chileno-chino, que es un grupo muy grande en, en, eh, acá, eh, ayuda justamente a la mejor comprensión de la realidad chilena para los chinos, desde los chinos hacia Chile, eh, comprender eh, los desafíos comunes que tenemos, eh, entender y aprovechar las ventajas comparativas que los países tenemos en distintas eh, direcciones, de forma tal de que yo creo que es un, una relación que va a ir de menos a más, ha ido de menos a más desde hace ya casi 10 años cuando se eh, incorporó el primer diálogo político al día de hoy y no restringe a las relaciones entre estados la relación con China, sino que la proyecta también entre parlamentos. Eh, la Asamblea Popular China eh, es una eh, organización digna de ser eh, considerada y relacionada con nuestro Parlamento, objeto también de buscar allí eh, algo que conversábamos recién que son las realidades provinciales que los propios asambleístas chinos representan y buscar a través de ellos eh, mecanismos de apertura de mayor intercambio.